Bueno, pues seguimos Radio Futuro 107.2 Frecuencia Modulada para las personas que estén más cerca de nosotros. Y en rtvfuturo.com para el resto del mundo. Los consejos del doctor Amor. ¿Con quién? Por supuesto, como cada semana, como cada martes. Juan Bustamante y López. Les damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos otro martes más. Bueno, pues otro martes más aquí, que hoy vamos a hablar un poquito de la gente que critica, ¿no, <risa> Juan? Sí, que, que en este país es algo que no ocurre, oye. Sí, deporte nacional, como muchas veces se suele decir. Bueno, pues cuando te critican, es el título de este espacio de hoy, cuando te critican, no te quieren, gustas o importas. A ver, avánzame un poquito, Juan. Bueno, esto es pues cuando estás conociendo a alguna persona sí. y empieza a hacerte críticas de cualquier tipo, que si hay que ver cómo eres, que si hay que ver cómo piensas, que si hay que ver cómo viste, que si te deberías de poner esto, que si te deberías de quitar lo otro. Pues claro, eh, es evidente que una persona que ya apenas nos conoce y nos está poniendo pegas, evidentemente está claro que no le importamos, no le gustamos, o no nos quiere, porque a mí no se me ocurre, y creo que a nadie que nos está escuchando, de si estamos conociendo a alguien y nos gusta, nos atrae, o lo llamamos como queramos, de ponernos a criticar a esa persona, porque ¿qué va a pasar? Evidentemente que se va, a, eh, se va a cabrear, se va a alejar y se va a enfriar. Porque a nadie nos gusta que nos critiquen, porque cada uno somos de una manera, cada uno tenemos una forma de ser, una forma de vestir, una forma de actuar, una forma de pensar. Y claro, yo cuando me lo han hecho a mí, le he dicho, bueno, si tan mal te parezco, que haces conociéndome? Entonces, por eso, es mentira cuando alguien dice, no, no, si no me gusta y te quiero conocer. Pero te digo esto, te digo lo otro, y te pongo a parir, y te digo que esto no me gusta, y que esto lo haces mal, y me llevo todo el día machacándote. Pues, me parece a mí que no. Juan, y lo peor es, ya que no, no que te lo digan delante, sino que lo hablen por detrás. Bueno, eh, cuando tú no estás, eh, clavan todos los cuchillos que pueden y más. Ajá. Eso está claro. Ahí, bueno, pero todo el mundo, no solo conociendo a alguien. Sí, sí, sí. Familiares, conocidos, amigos, amigas. O sea, cuando tú no estás delante, y además nos ha pasado todo el mundo, que hemos estado con alguien y le hemos escuchado, como nosotros decimos, rajar de otra persona. Porque hay que ver esta, porque no sé qué, porque no sé cuánto, uff, que el otro día, desde luego, quién sabrá qué, no sé qué. Siempre, siempre. Eso está claro, porque no escuchamos lo que dicen de nosotros cuando no estamos, sino, bueno, pues sería la tercera guerra mundial. Juan, eh, ¿por qué esas críticas? ¿Esas personas son inseguras? ¿Tienen miedos? ¿Son tóxicas? Un poco de todo, pero el motivo principal es lo que he dicho, que sí. cuando tú estás conociendo a una persona, da igual si es un hombre o una mujer, cuando ha habido críticas, o sea, cuando te critican sí. de cualquier manera, es por eso, porque realmente no le gustas. O si le gustas, tienen una versión de ti que no existe. Es decir, yo quiero conocerte y me gusta y quiero estar contigo, pero quiero que seas como yo quiero. Y si no lo eres, pues me enfado, te critico y te digo, pues esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, tienes que vestir así, tienes que decir esto... Entonces, eh, aquí no estamos para cambiar por nadie, nunca tenemos que cambiar por nadie. Nosotros somos de una manera, nos comportamos de una manera, vestimos de una manera, actuamos de una manera y esa persona tiene solo dos opciones. Uh -huh. O nos afecta tal como somos o que se marche y se busque a otra persona, pero no podemos cambiar. Entonces, por eso nos critican, porque está viendo cosas que no le gustan de nosotros sí. y lo que quiere es que las cambiemos para gustarle. Y nosotros no tenemos que hacer eso y es más. ...que nadie haga eso nunca por ninguna persona... Uh -huh. ...somos como somos... ...y a quien no le guste pues ya sabe... ...esas dos opciones son las que hay... ...exactamente, podemos tener algún defectillo... ...que no lo dudamos... ...porque nadie somos perfectos... ...pero de ahí a cambiar radicalmente... ...no, no Juan... ...es que cuando yo he tenido pareja... Sí. Eh, ...yo la he aceptado con sus cosas buenas... ...y sus cosas malas, que todos las tenemos... ...entonces, cuando me ha gustado de verdad esa persona... Pues lo que tenía ella, que no me gustaba, lo he asumido y lo he aceptado. Uh -huh. Pero no le he dicho, pues tienes que vestirte con esto, te tienes que hacer así, tienes que hacer esa, tienes que... No, simplemente he dicho, bueno, a ver, ¿a ella le gusta esto? Bueno, pues lo respeto y me aguantaré. Igual que a ella no le gustarán cosas de mí y también las respeta. Entonces, eh, ya digo, si yo he conocido a alguien, como me ha pasado algunas veces y me ha empezado a criticar, es que eres esto, es que eres el otro, es que eres tal, el es que cual... Y mira, perdona, tú no tienes interés real ninguno en conocerme y en estar conmigo, menos todavía. No, no, pero si tú me gusta, no sé qué digo. No, no, no te estoy preguntando si te gusto, te estoy diciendo si me vas a aceptar. Y está claro que no, que tú quieres de mí una versión que no soy ni voy a ser. Entonces, por eso, cuando vayamos a conocer a alguien y empiece a ponernos pega, le digo, mira, perdona, pero esto es lo que hay. Si te gusta bien y si no, pues adiós. Entonces, Juan, ¿cómo tú crees que nos debemos enfrentar a esas críticas? Pues lo que debemos hacer es eh, simplemente eso, decirle a la otra persona que lo que está viendo es nosotros, sí. que somos así, que lo que, es, lo que hay es lo que hay y que eh, lo único que puede hacer es o intentar conocer un poco más, que a lo mejor no es lo que él piensa o ella, sí. o simplemente eso, decirle, mira, pues yo soy así... ...como la famosa canción de Alaska... ...yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré... Uh -huh. ...pues algo así... ...entonces eh, lo que hay que hacer es... Eh, ...pues decirle a esa persona... ...esto es lo que hay... ...esto es como cuando vas a comprar por ejemplo... ...pues no sé, un televisor... ...y te dice el vendedor... ...pues este televisor tiene esto, esto y esto... ...y te dice, ay no, pues yo... ...y a lo mejor no tiene más televisores en ese momento... ...pues yo quiero otro... ...pues, pues mire usted caballero, eh, el televisor... ...este es el que tengo y esto es lo que tiene... ...no, no hay otra cosa... Si le gusta se lo lleva y si no, pues no se lo lleva y se busca otro. Pues igual, nosotros somos una especie de producto, entre comillas, que tenemos unas cualidades que para alguna gente serán muy buenas y para otra gente no. Habrá gente que le gustaremos y nos afectará como somos, poca, desgraciadamente, y habrá mucha otra gente pues, que no le gustaremos o no le terminaremos de convencer y eso lo serán criticarnos, intentar cambiarnos y decir no es que tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos y decir, pues yo soy así, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, esto es lo que ofrezco. Y si no te gusta, no te preocupes que ya vendrá alguien que le guste más. Eh, Juan, te preguntaba antes si son personas personas que pueden tener miedo, son inseguras, piensan yo que hacen bien. Que no es que tengan miedo, sean inseguras, sino sí. que son personas que, eso, que son inconformistas. Y sí. son personas que lo quieren todo a su gusto y que creen que ellos siempre o ellas siempre llevan la razón y que tiene que ser todo como ellos digan. Exactamente. Eso no es así, no es así porque mm, aquí las cosas, aquí no hay blanco y negro, eh, aquí hay muchos más colores. Y la vida no son dos colores, la vida son cientos de colores. Entonces tú no puedes decir, o tiene que ser así o así. No, puede ser así, así, así, pero es que también puede ser de esta manera y esta, y esta, y esta. Entonces, por eso, cuando, eh, cuando nos está conociendo una persona, eh, lo que tenemos que pensar es, bueno, eh, a ver, lo que he dicho antes, yo es que soy así y yo no voy a cambiar ahora por ti, llevo siendo 30 años así y si yo soy de esta manera, yo ahora no voy a cambiar por ti, porque no te guste. Mm, tú tendrás que adaptarte a mí, yo me tendré que adaptar a ti y tendremos que tirar para adelante. Pero yo ahora no voy a cambiar mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de hablar porque a ti no te gusta, es que lo hace mucha gente y es un grandísimo error. Uh -huh. Juan, pero donde quería llegar yo es que, mmm, ¿puede ser que esas personas piensen que están haciendo un bien criticando, cuando el efecto es todo lo contrario? Porque son personas que tienen un concepto muy equivocado de la vida, eh, ...piensan que así te están ayudando... ...como dicen alguna gente... ...no es que estoy si no haciendo una crítica constructiva... Sí. Yo, ah. creo, ...yo creo que las críticas constructivas no existen... ...si, es, si estás haciendo una crítica es una crítica... ...existen los consejos claro. ¿no Juan? Eh, ...una cosa es un consejo... ...y, y otra? otra es una crítica... Eh, ...exacto... ...un consejo es... ...oye yo pienso que si no haces esto es mejor para ti... ...pero tú es lo que tú creas... Sí. ...yo por ejemplo es lo que le digo... ...yo le digo a... ...cuando conozco a alguna le he dicho... ...oye pues mira yo creo que si, por ejemplo, que si te pones eh, esta ropa te favorece más, pero oye, ponte lo que tú quieras, ¿eh? yo no te estoy diciendo que te la pongas, cada uno es libre, pero mm, bajo mi punto de vista que además, como soy fotógrafo, digamos también, soy estilista, entonces sé sacar mejor partido de cada persona, ¿no? Y es un consejo, pero yo no le voy a criticar, oye, pues que siempre en vaquero y es que no te pega para nada, no Ajá. sé cuánto, o sea, vamos a ver, que se ponga lo que quiera, ¿no? Pero hay gente que no te da consejo, la mayoría de la gente te critica, y te critican es, esto es así porque yo lo veo así y porque yo lo quiero así y porque yo lo digo y evidentemente eso no es una no es un consejo, es una crítica y una crítica es que quiere que tú cambies y como te he dicho no tenemos que cambiar absolutamente nunca por nadie. Además Juan en una relación con una pareja o una amistad, como esto ocurre en todos los ámbitos de, de, de nuestra vida, eh, una persona que te critica te agota física, eh, emocional, mental, de todas formas, ¿verdad? Hombre, una persona que te critica no se puede estar con ella o con él, porque es una persona que, ya digo, está intentando que seas de otra manera, que tú no eres, ni vas a ser, ni tienes por qué ser. Cada uno tenemos nuestra personalidad y tú no puedes llegar ahora a intentar hacer que la otra persona sea completamente diferente. Porque es gracioso, porque este tipo de personas... ...intentan cambiarte a ti... ...pero luego no quieren cambiar a ellos o ellas... ...que me parece súper egoísta... ...o sea, yo quiero que tú seas de otra manera... ...pero yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana... ...aquí no se trata de cambiar a nadie... ...cuando estás conociendo a alguien... O de pareja, de amigo... ...o de lo que sea... en lo que he dicho antes, hay que aceptarle... ...tal y como es... ...y asumir sus cosas... ...y pensar, a ver, no me gusta esto de esta persona... ...pero es que a él o a ella tampoco le gustará esto de mí... ...y ahí está... ...a mí me ha dado mucho coraje y cuando ha habido alguna que me ha querido conocer y ha empezado desde el primer día con las críticas le he dicho mira no, hombre es te lo tomas todo mal yo, no no me lo tomo mal es que simplemente mmm, mmm, tú no puedes llegar con alguien que no conoces y ya ha empezado a ponerle pega porque entonces ¿qué me espera más adelante entonces claro eh, hay que ser un poquito tener la mente un poco abierta y decir bueno vamos a conocerlo o a conocerla mmm, lo que no me gusta, bueno, a lo mejor lo que no me gusta está ahí, pero lo que me gusta es mucho más importante que lo que no me gusta. Pero la, tenemos a la fea costumbre, todo el mundo, casi todo el mundo, de que le damos mucha más importancia a lo que tiene malo que a lo que tiene bueno. Uh -huh. Juan, también tenemos debemos tener en cuenta de dónde proceden las críticas, ¿no? En este caso estamos hablando de pareja, pero si vienen por otro lado, ¿y de quién? Sobre todo de quién, ¿no? Hombre, evidentemente si nos critica a alguien que no nos conoce de nada, sí. cosa que desgraciadamente también he tenido que sufrir, a mí la verdad es que no me ha importado absolutamente nada, porque una persona que nos está criticando, que no sabe cómo somos, ni se ha molestado en hacerlo, ni nos ha tratado, ni siquiera nos ha visto, mmm, yo es que me hace gracia porque digo, bueno, ¿en qué te basas tú para juzgarme y para criticarme si no sabes cómo soy, ni cómo me comporto, ni qué hago, ni qué no hago? Entonces, las críticas de alguien que no nos conoce, pues no nos tienen que importar absolutamente nada, ni afectar nada. De alguien que nos conoce, pues, hombre, quizás si nos afecte más, nos afecte más, pero también tenemos que pensar, bueno, eh, si ya me conoces y estás viendo lo que hay, no entiendo el por qué te molesta. Pero nosotros lo que debemos hacer es siempre aislarnos eh, de todo este tipo de personas y que quien nos critique, decir, vale, pues nada, pues tú por tu lado y yo por el mío. Pero yo soy así, lo que hay y lo que he dicho antes. Si no te gusta a ti, ya vendrá otra persona que sí le guste y que lo que para ti es malo, para esa persona no es tan malo. Uh -huh. Juan, mmm, esto suele ocurrir también porque a veces, o muchas veces, nos fijamos más en la apariencia, en la primera impresión. No ahondamos. Es decir, que el envoltorio es lo que, pli es lo que prima en estos tiempos. ...no nos interesamos por conocer a la persona... ...sin duda, eso lo hablamos en un programa... ...recuerdo, sí. el año pasado... ...hace tiempo, de lo de que el físico se importa... ...esto es una de las cosas que me parece... ...muy triste, de la sociedad de hoy... ...que la mayoría de la gente... ...le da muchísima importancia al físico... ...y le dan tanta que... ...si te ven a primera vista... ...que también lo he tenido que sufrir, y ya lo conté... Sí. ...si te ven a primera vista y no les gustas... ...porque estás gordo, porque está delgado porque no estás fuerte o porque no eres una mujer con un tipazo, ya directamente te tachan y es como que ya, esto es como los exámenes, ya suspendes. Y ya no te dan la posibilidad de conocerte o de que te conozcan, de quedar y de nada. Me parece eh, muy feo, me parece lamentable, o sea, de verdad que es lo peor. Y la gente le da muchísima importancia al físico. Es como que le dan el 95% de importancia al físico y el 5% al interior. Y luego viene la sorpresa. Luego es como pasar, le ha pasado a gente, que me han contado que sí, he conocido a alguien, que guapa era, tal, porque tenía un tipazo y luego ha dicho, Uf, pues no había quien la aguantase, era una sea una mentirosa. Yo, es que no hay que dejarse llevar nunca por el físico, pero nadie lo hace. Todo el mundo va, quiero físico, quiero si es un hombre que sea de gimnasio, que esté musculado, que tenga sus tatuajes. ...que tenga por supuesto dinero y trabajo... ...y si es una mujer que sea con un cuerpazo de modelo... ...que esté, sea muy guapa y que esté muy bien... ...y claro, gran error y luego viene la sorpresa. Pues sí, bueno pues para no llevarnos sorpresa ...vamos a hacer un resumen, Juan. Pues el resumen de todo esto es... ...que cuando conozcamos a alguien... ...ya sea para estar con esa persona... ...o, o de amistad o de lo que sea... ...o de familiar o de conocido, de amigo, de amiga... Que si esa persona sin conocernos o conociéndonos empieza a criticarnos, pues ya va por mal camino. Yo creo que además es una falta de respeto, que una de las cosas que se debe hacer siempre es eso, es respetar a la otra persona en todo, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vestir. Y si esa persona empieza a criticarnos, pues hay que decirle, esto es lo que hay, yo soy así, yo voy a seguir siendo así y si no te gusta, pues búscate a otra persona. O nosotros alejar a esa persona antes de que nos siga dañando, nos siga criticando y nos siga molestando. Así que no permitamos nunca que nadie nos intente cambiar. Somos como somos y conozcamos a personas positivas que nos aporten, que nos afecten tal como somos y que nos ayuden a sumar, nunca a restar. Exactamente, nos quedamos con eso. Que nos ayuden a sumar, nunca a restar. Juan, pues muchísimas gracias. La semana que viene más. Pues gracias a vosotros el tema de la semana que viene va a ser muy interesante ¿Sí? Porque se llama señales de una persona que te miente ¿Cuáles son las señales que nos dan la persona que te miente? Tanto si la hemos visto como si todavía no la hemos visto Pues sí que es interesante Porque podemos aprender mucho, Juan De esas señales que, bueno, que nos dan y que a veces no, no nos percatamos Sí, voy a explicar eh, cuáles son esas señales y para que cuando alguien esté conociendo a otra persona, aunque no le haya visto, se dé cuenta de que no es oro todo lo que reluce, como se suele. Uh -huh. Bueno, pues ahondamos en este tema la semana que viene, el próximo martes. Juan, muchísimas gracias. Feliz semana. Pues gracias a todos eh, y a todas y nos vemos aquí el próximo martes y que tengáis una estupenda semana. Gracias a ti, como siempre.